En la puerta de la Tierra Media se cuenta la leyenda del Shaka, El señor obtuso y del Leru Partido para otorgarle el poder de invitar a la peña de Gran. antiguo durante siglos, fue abducido y buscado por Mush, pero ya ha acabado en mano de quien veaba más que bebía. Al Shaka le basta el este Leru para invitar a todo el mundo y lo pagar. ¿Qué quiere tener? Sacar Leru tengo la otra mitad. El héroe debe ser ingresado en el cajero del monte de vida. O qué vas a recargar el móvil con dos mil La gente del calle ya está de más. Encontrarán al mapasito total por la atrás. Y dirán, mira quién es. Ahora mapasito, ¿quiere un purito? Bueno, tranquilo me un solo. Que con ustedes me pongo nervioso. ¿Será mi cuen? Sí, yo pongo el hielo. Y yo lo paso. ¡Yo me lo bebo de marte Este jugata ...está muy cargado. Si no encuentro Coca-Cola... ...me va a dar algo. El Shaka... ...se ha llevado la Coca-Cola... para echarse al borrico ...que se... ...que se coma la gente en el calle. ¿Y yo qué quiero para partidman? ¡Ya veo borroso! ¡Veo un circo! ¡Tala! Debes recordar, mapachito ...que con el leru... Me trae un paquete, de cheste, dos bolsas de hielo, amarillo en inglés. Vamos a colarnos por la puerta de atrás sin la anina. Ahí viene, ahí viene el portero. Adjera que tengo. Tenemos que volver que. Es que se va a caer el No, que hace más frío que en verano. Tu mierda la caracola. Vaya rica con mi vida de ahí A mí que te ha sumado, ¿eh? en la Estoy en el que te crujo. Paraclán. que te coja. que ¿Dónde está el chiste? MAPASHITO!